Hola, buenos días. Gracias por estar con, con nosotras hoy en, esta, en este espacio de recursos humanos que ya va por su, por su tercer año. Y eh, bueno, eh, para los que no me conocéis, me llamo Sonia, soy eh, la directora de Tribor España y, eh, y está conmigo eh, mi jefa de estudios, Tifen. Y eh, somos las dos las que vamos a llevar hoy el espacio de recursos humanos. Os cuento primero cómo vamos a dividir el tiempo. Um, empezaremos con la presentación de cómo se aprende un idioma, cuántas horas requiere aprender un idioma. Será una presentación que nos llevará unos 20-25 minutos. Eh, y Después habrá un, preguntas, si queréis. Y luego hay una, una mesa redonda donde podremos intercambiar opiniones sobre, sobre esto. Entre medias haremos una presentación pequeña de Atribor para aquellos que no nos conocéis y para que nos conozcáis un poco mejor y, y bueno pues si, si, si, no, si no tiene nadie más que parece que no, vamos a empezar bien eh, ¿cómo, se aprende, ¿cómo se aprende un idioma? y, y eh, no puedo pasar la diapositiva no ¿Es sé que por qué Disculpad este, este, este problema técnico, hemos estado haciendo pruebas y todo funcionaba estupendo, pero ahora parece que no, que no puedo pasar la, la diapositiva. Ah, mira aquí, ya pude, estupendo. Bueno, pues continuamos. ¿Cómo, cómo, cómo se aprende un idioma? ¿Y cuántas horas nos lleva a aprender un idioma? Estas son... Dos de las preguntas que más nos hacen, porque, bueno, para, para que sepáis, Atribor se dedica sobre todo a, a dar formación a empresas. Entonces, para las empresas, la, la, quieren saber enseguida cuánta inversión tienen que hacer para que un profesional suyo hable un idioma. Entonces, es una pregunta recurrente en, en nuestro sector. ¿no? El ¿Cuántas horas me va a llevar que esta persona sea eh, un, un usuario independiente en inglés? Bien. Pues para, para dar respuesta a esto, en eh, la presentación os voy a contar en primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de, de, de saber un idioma y después ya vamos a pasar a la segunda que es cómo se aprende un idioma. Y esta segunda parte de cómo se aprende un idioma lo hemos dividido en horas de estudio, metodología y eh, los imprescindibles que tiene que tener el profesor. ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por la introducción que es, eh, ¿qué significa? hablar un idioma entonces bueno afortunadamente eh, actualmente después del 2001 con el marco común europeo eh, qué significa hablar un idioma eh, tiene más que ver con eh, puedo hacer lo que necesito hacer en este idioma entonces tiene mucho que ver con mi necesidad si yo eh, lo que necesito es hablar inglés porque voy a trabajar con niños pues el inglés que necesito saber es un inglés oral eh, familiar eh, donde, con el que pueda escribir mi entorno y, y, y, y tal, ¿no? Pero a lo mejor no necesito saber escribir cartas formales. Entonces, bueno, eh, aquí tenemos una cita de James Cook donde donde lo explica, ¿no? The notion of a singular native speaker model for language learning has been debunked. Básicamente que esta idea de aprender un idioma y saber un idioma era ser igual un gemelo a un nativo pues ya no es la, la, el modelo que usamos actualmente, sino el modelo que usamos actualmente es el de Alte, el CAN DO. ¿Qué puedo hacer en este idioma eh, relacionándolo con mi necesidad? ¿vale? Entonces, bueno esto hace que los programas de formación sean múltiples, porque tenemos que atender a múltiples necesidades, no solamente a una, ni aprender un idioma significa solamente una cosa. ¿Vale? Entonces, bueno, teniendo esto en la cabeza, ¿cuánto se tarda en aprender un idioma? Bueno, pues habría que seguirlo de, de, de, a ver, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo necesitas? ¿Qué es lo que necesitas aprender? Y entonces, eh, con eso, podríamos ya ajustar un poco más el número de horas que nos va a llevar. ¿vale? Eh, aquí, en eh, cómo se aprende un idioma, aquí veis eh, lo que os decía, la segunda parte de la presentación que es las horas de estudio que va a requerir, que requerir la metodología personal y los imprescindibles del profesor. Vamos a mirar estos tres parámetros en detalle. ¿Cuántas horas? Esta es la pregunta más. pero ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas de clases? ¿Cuántas horas de inversión? Vamos a tener que, que, que, que pagar e invertir para, para saber un idioma. bien Las horas de estudio, no hay una cifra que podamos decir, pues son mil. Y ya está, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varios condicionantes. El tipo de formación en primer lugar, si es una formación individual o en grupo. Eh, el plan de estudios es que vamos a seguir, si es una inmersión, o sea, el tipo de formación va a darnos eh, muchísima información sobre el número de horas que va a requerir. La exposición al idioma, o sea, ¿está ese alumno usando el idioma en otros contextos o solamente en clase? Y luego el estudio personal, el tiempo que va a dedicar el alumno a trabajar él por su cuenta y la calidad tanto de la tarea que le pone el profesor como de eh, la calidad al hacerla del alumno. Eh, hay una anécdota que le gusta mucho a Tigen que cuente que es la de un alumno mío que quería hacer mucho autoestudio y me, me preguntó, o sea, y le digo, bueno, pero entonces ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo te vas a dedicar? Me voy a dedicar dos horas. y yo, Pero entonces, ¿cuándo vas a hacer esas dos horas? Pues mira, el miércoles de, de, a la, de 10 de la noche a 12 Y entonces será como por favor O sea, estás después de un día de trabajo Que has trabajado 14 horas Muerto, es miércoles Que todavía te quedan dos días a la semana O sea, es como un tiempo no de calidad Entonces, bueno, a la calidad que, que nos referimos aquí es que tanto la tarea Sea de calidad como que el tiempo Que el alumno dedique sea de calidad también Y luego eh, hay que tener en cuenta también eh, el, Cuando hablamos de número de horas eh, el número de horas va a variar dependiendo de los niveles no es igual como veis aquí siempre representamos el, el subir en un idioma el embudo se va abriendo entonces ¿por qué? pues porque eh, estar en un nivel eh, a 1 y a 2 enseguida aprendemos 100 palabras van a significar eh, que damos un salto cualitativo pero 100 palabras ya en el B2 o en el C1 pues ya no eh, indican tanto progreso ¿no? entonces aquí eh, vamos a ver eh, también que eh, eh, para pasar eh, de, de A1 eh, a A2 vamos a necesitar 200 horas, para pasar de B1 a B2 300 y de C1 a C2 vamos a necesitar 500. ¿vale? O sea, a la que vamos ascendiendo nuestro nivel de conocimiento del idioma, vamos a requerir eh, tenemos que invertir más horas en, en, en su estudio para avanzar de nivel. Vale. Bien, eh, aquí tenemos eh, las horas, que es como lo que siempre eh, queréis ver, bueno, pues bien, aquí ya están, pero insisto, los parámetros que hemos visto hasta ahora y los que vamos a ver aquí son imprescindibles para que estas horas tengan sentido, entonces aquí estamos viendo horas para un, adulto, para un alumno adulto en un eh, contexto de aprendizaje positivo, esto qué quiere decir, pues que sean unas estamos bien donde estamos y, y se nos, estamos en un contexto facilitador. Luego, ese alumno adulto tiene eh, un alfabeto en su lengua nativa materna que sea la misma que el inglés, eh, tiene un nivel de motivación alto y tiene eh, acceso a, a materiales de calidad y a un buen profesor. ¿vale? Entonces, cuando se dan todas estas características juntas, pues podemos ver aquí en nuestra tabla que tenemos los niveles del marco común europeo con el número de horas a continuación de, eh, de clase que eh, necesitamos invertir para subir de nivel. Aquí las vemos acumuladas, aquí veis por ejemplo que para pasar, para conseguir ser a uno necesitamos unas 90 100 horas y después ya vemos que a la que vamos subiendo en la columna Vamos necesitando más, como veis, eh, recordad el embudo, hasta que llegamos al C2, donde para llegar ahí hemos necesitado entre 1.000 y 1.500 horas. ¿vale? Estamos todo el rato hablando de dos horas de clase con dos horas de trabajo personal en, por semana. entonces Aquí tenéis el número de semanas que estas horas nos representan. ¿no? Entonces, como veis, cuando vamos subiendo en el embudo, pues cada vez son más semanas, obviamente, porque necesitamos más horas. Entonces, aquí, en esta columna de al lado, tenemos eh, el número de horas adicionales que tendríamos que estudiar o tener clase para conseguir eh, subir ese nivel en, en 35 semanas. ¿no? En, en fin, es un poco para si necesitamos eh, realmente ser un C2 en, en menos tiempo. ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado Cambridge a esto? Porque bueno se me ha olvidado decir, bueno lo hemos dicho en la convocatoria, que lo que estamos usando para esta presentación es un estudio de Cambridge que es del 2018 sobre cómo se aprende una lengua y nuestra propia experiencia, pero sobre todo el estudio de Cambridge. Entonces, bueno el estudio de Cambridge, ¿por qué lo estamos usando? Es porque es un estudio, primero, avalado por un, muchísimos datos. O sea, ellos recogen, desde que pueden recoger hace ya unos 40 años los datos de los que candidatos que se presentan al First Certificate al Advanced y al Proficiency. Entonces, siempre que te presentas tienes que rellenar una tablita con información de cuántos años llevas aprendiendo inglés, cuál ha sido tu contexto, tal. O sea, hacen una especie de fichita, con esa ficha tienen millones de, de, de, de datos de candidatos y pueden realmente decir: mira, hemos visto que la media de los millones de personas que se han presentado al first certificate es esta, ¿vale? Con lo cual son datos muy, muy, muy fiables. Um, el, el, cuando hablamos de, de, de, de clases, cuando hablamos de estas horas que van a tener, de dos horas de clase, más, más, más, dos horas de autoestudio, eh, esto, hemos sacado esta cita de, del estudio, ¿no? que es language learning programs that, for example, involve just two hours a week with minimal self-study between and lengthy holiday periods between terms are less effective than more intensive programs. Bueno, ¿qué vemos aquí? Bueno, pues eh, la, la importancia de la curva del olvido cuando tenemos dos horas a la semana, nueve meses y después tenemos tres meses donde no hacemos nada, la, pues, la curva del olvido eh, va a ser mayor, más dramático. Si, si conseguimos que se reduzcan los periodos vacacionales, pues tendremos más eficacia en el, en el aprendizaje, no dejamos al estudiante sin, sin, sin formación durante tres meses y luego también eh, podemos incluso valorar los cambios este cambio de, de a lo mejor no hace falta tener lunes clase lunes y miércoles martes jueves sino que a lo mejor podemos tener clase el lunes y el jueves para dar espacio para, para la tarea ¿no? que, que hay que hacer entonces bueno hay que tener cuidado con que la modalidad sea sea eficiente y no sea una pérdida de tiempo o de dinero aquí nos ha, tenemos la curva del olvido de Ebbinghaus que aquí vemos por ejemplo la importancia de de revisar las, las notas, ¿no? lo que hemos hecho, que se da en las clases cuando tienen regularidad. Si revisamos solamente una vez, eh, eh, del 100% que hemos aprendido, pues nos vamos a, vamos a retener un, un 20%. Si revisamos dos, como veis, va subiendo. ¿no? Cuanto más revisemos lo que hemos aprendido, más lo retendremos y más lo incorporaremos a nuestro, a, a, a, a nuestro conocimiento. ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de intensive course, pues claro, cuando son intensive course, enseguida o sea, el aprendizaje, la inmersión en la lengua siempre nos va a dar mejores resultados, porque hay un estar en la lengua, entonces los cursos intensivos no es lo mismo 10 horas eh, de formación en 10 semanas, dando una hora a la semana, que dar 10 horas en dos días, o sea, siempre la cantidad, no solo la cantidad, sino la intensidad eh, promueven más aprendizaje. Vale, entonces, bueno, hay que tener todas esas cosas en cuenta cuando, cuando programamos formación. Eh, también nos ha gustado incluir aquí esta, esta cita del estudio eh, en el que nos dice que lo, ah, hay muchas escuelas que publicitan programas acelerados. Bien, pues Cambridge no ha podido de momento dar una respuesta concluyente a esto. ¿no? Según Cambridge, la, la, no existe, tal, no, pues no se puede probar aún que haya los que programas acelerados consigan reducir el número de horas que se necesitan invertir. ¿Vale? Entonces, bueno, lo dejáis como pendiente ¿no? de, más, de más análisis e, e investigación. Y bueno, eh, pasamos a la segunda, a la segunda parte ¿no? de cómo se aprende una lengua, que es la metodología. Y aquí vamos a hablar sobre todo de método. Y método no, en, aquí tienes este método de inglés, eh, cuesta 100. Toma y vas a vivir de 0 a 100 en seis semanas. ¿no? Eso eh, no es lo que en Atribor consideramos método y eh, el método para nosotros es el camino. como eh, el camino que vas a llevar en tu aprendizaje. Qué elementos no puedes olvidar para que ese camino sea te lleve a algún lugar. ¿no? Entonces, eh, para nosotros el, el método tiene que tener primero eh, unos eh, objetivos realistas habréis oído hablar de los Smart Codes. Esto es imprescindible para, para, que, para sostener la motivación en el tiempo en los estudiantes de idiomas. Entonces hay que tener Smart Codes. Hay que además tener, ser capaz de codificar y de codificar input, saber cómo conocerse bien, saber cómo cada uno de nosotros aprende y tener cuidado con el discurso interior y las creencias limitantes. Y luego hay que tener eh, una planificación del estudio. Nos, no podemos esperar a que nos entren ganas es como el gimnasio no podemos esperar a que nos entren ganas al gimnasio vamos el jueves por la mañana porque vamos el jueves por la mañana pero seguramente no me apetece yo tengo una alumna que su, su madre era profesora de primaria está jubilada ahora y ella siempre me cuenta mi alumna que su madre siempre le cuando ella decía no mamá es que no me apetece ahora ponerme con las matemáticas y tal y decía bueno tú ponte y ya verás cómo te apetece o sea esta idea de la motivación viene cuando lo estás haciendo. Entonces, hay que planificar el estudio, hay que tener unos horarios a los que nos vamos a ceñir. ¿vale? Entonces, bueno, uh, os recordamos aquí con esta foto los smart goals que tienen que ser específicos, medibles, eh, aprehensibles, relevantes y basados, eh, o, o sea, y calendarizados. O sea, tenemos que tener un tiempo para ellos. Y esto lo tienen que hacer entre eh, los, lo, las personas eh, que, que van a implicarse en la formación si es el alumno y el profesor el jefe de estudios y responsable de formación cuantos más interlocutores mejor no tiene por qué ser peor se, uh, se, se se establecen los smart goals con los que todos vamos a trabajar si tu formación está sostenida por smart goals tienes muchísima más posibilidad de éxito porque sabes hacia dónde vas sabes lo que tienes que hacer y todos los días puedes revisar de dónde partiste y dónde estás hoy entonces bueno es un gran motivador saber lo que estamos haciendo la codificación del input de codificación es que, bueno, aprendas que la lengua tiene su... Um, o sea, no me estoy enfrentando a física cuántica. O sea, yo puedo ver una estructura y mirarla con ojos de analista. O sea, ¿qué hay aquí? O sea, pues mira, esto es un verbo, esto es, esto es un nombre. Mira, yo se decía, I want, I want to send a report, pero fíjate, I want you. Hay un you ahí, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué es esta fórmula? ¿no? Entonces, bueno, tener un poco de de curiosidad y capacidad de análisis, o sea, estar ahí pendiente de, de lo, de, del input que me llega ¿no? y usar mi inteligencia. Es una de las cosas cuando me preguntan, no, pero si soy mayor y tengo edad y tal, digo, tienes una cosa maravillosa que los niños no tienen, que es neocórtex, úsalo, tienes neocórtex y experiencia. Los niños no tienen ni una cosa ni otra, entonces, bueno, sí, son más loros, se quedan, eh, se empapan, pero nosotros tenemos un neocórtex maravilloso que nos funciona estupendamente, que hace eh, entrelaza y hace conexiones lo tenemos que usar porque nos da muchas ventajas en la, en la codificación y decodificación de input pues usémoslo y luego tenemos que tener un gran conocimiento de nosotros cómo aprendemos somos visuales somos auditivos somos kinestésicos eh, ¿cómo, cómo, cómo funcionamos como aprendices quiénes somos tenemos que mirar un poco Quiénes somos y, y qué nos gusta para, para, para aprender y probar. Y, y de, y, y no, eh, yo tenía un alumno en Manchester cuando trabajaba allí que me venía con listas infinitas de palabras y, y, y yo le decía, pero luego, ¿cómo estudias esto? Y me dice, no, yo solo las quiero, pero luego estudiar, como hay tantas, o sea, era ineficaz y no cambiaba su manera de hacerlo. Entonces, cuando dijimos, venga, vamos a probar otra cosa, fichas, post-its, lo que sea, bueno, revisar, saber cómo uno aprende y no tener miedo a cambiar, pues es que esto no es eficaz para mí. ¿no? Y luego, pues aquí, como creencias limitantes, probar para saber. ¿no? Las creencias limitantes, el discurso interior, hace mucho daño al aprendizaje de idiomas. Yo no puedo, se me da mal la pronunciación, la gramática aún, pero es que soy fatal en pronunciación, es que no, no, nunca se me ha dado bien el inglés, no sé qué. O sea, este discurso interior, cuidado, este discurso interior hace mucho daño y es un freno y es una creencia y, y genera unas creencias limitantes que... Al, que al final dices, mira, o sea, es más importante trabajar esto que, que aprenderte el verbo to be, ¿vale? Entonces, bueno, estas cosas, ¿quiénes somos como aprendices y qué hacemos, qué vamos a hacer para, para aprender? Y luego, pues ya habíamos hablado ¿no? del autoestudio, que nada, Tribor, somos como fans y somos muy pesados con esto, ¿no? O sea, yo a veces para, para en vez de vender una hora más de formación, que sabéis que, que al final estamos aquí para... para, para para que la escuela funcione y necesitamos el dinero, ¿no? Hay veces que prefiero no vender una hora de clase, decir, mira, no me pagues una hora de clase y estudia. Y ya está. Es que tengo de repente una hora y tal y otra clase y digo, mira, como no estás estudiando y no estás haciendo tus deberes, deja esa hora que tienes de clase y estudia la otra. De verdad. O sea, que vas a tener muchísimos más eh, resultados positivos de esta manera, ¿no? Y, y bueno, pues en la calidad de nuevo, o sea, el tiempo que le vas a dedicar a tu formación y la calidad de ese tiempo, tanto para la clase como para el trabajo personal, o sea, priorízalo, yo tengo directores y directoras que ponen el inglés en su horario más, eh, en el que están más, eh, como diría yo, receptivos, pero si es tu prioridad, eh, no tiene que estar en el horario más, en el que estás más fresco, pues, pues eso, pensemoslo, pensemoslo un poco, ¿no? O sea, quizá no es nuestra prioridad de ahí vienen muchos de los de los fracasos ¿no? y eh, luego en la, la última parte de cómo se aprende un idioma ya hemos visto las horas de estudio el tiempo la metodología en cuanto a método y vamos a ver ahora los imprescindibles del de, de, de form profesor formador o coach vale eh, el profesor, damos por hecho que es un profesor que está cualificado, que conoce la lengua que va a enseñar, que conoce metodologías formativas, que conoce que es un, ha estudiado lingüística aplicada de alguna manera. Entonces entendemos que es un profesor cualificado, ¿vale? Pero además de ser un profesor cualificado, tiene que tener compromiso, sensibilidad a las necesidades de su alumno, qué necesita ese alumno. O sea, como ya no tenemos el modelo de un nativo. ¿Qué necesidad tiene ese alumno? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que necesita aprender? Entonces tienes que tener sensibilidad hacia sus necesidades. No llegas allí a soltarle tu discurso y a darle tu clase. Yo he visto profesores estupendos que llegan a una clase, no han mirado al alumno y están enseñando algo. Pero ¿cómo tienes esa osadía? ¿Qué sabes lo que necesita el alumno? ¿Le has preguntado? ¿Sabes lo que sabe? O sea, ¿Has indagado en qué necesita saber, en qué necesita de ti? O le has, has llegado al aula y le has soltado lo que tú pensabas que, que, que tenías que hacer ese día. ¿no? Entonces necesitas un profesor con sensibilidad, con motivación y que sepa motivar y que además sepa dar feedback para, para, que, eh, para que el alumno... El feedback a veces es más importante que el contenido. O sea, hay, hay toda una metodología de dar clase que se llama dogma, que es que llevas a la clase sin nada. Lo único que vas a dar es feedback de lo que el alumno va a producir. O sea, feedback, a veces si hay que elegir entre un material y buen feedback, o sea, me quedo con el buen feedback. O sea, que alguien ahí esté escuchando lo que digo, esté pasándolo por su filtro de conocimiento que yo no tengo y me esté dando feedback relevante a, mí, eh, a, a mi uso del idioma. Es maravilloso. O sea, y eso es para mí clave en, en, en la formación, para nosotras. Incluyo a Tifen porque ella es una especialista en dar feedback. Hace mucha formación para profesores sobre cómo dar feedback y, y es, es, es una clave para, para el aprendizaje. Aquí hemos querido meter una nota, de no es requisito que el profesor sea nativo, bueno, hemos puesto nativa, eh, pero no es necesario que el profesor sea nativo. Eh, nos hacemos eco aquí, ya que podemos, que tenemos esta oportunidad de, de un movimiento que lleva ya desde el, desde el 2008, que es un poco... Eh, perdón, desde el 2018, que es un poco parar esta tendencia que hay del native speakerism, es eh, esta tendencia de, de, de que me enseñe un nativo, muchas veces ni tan siquiera un profesor, ¿no? esto bueno, ha, ha hecho mucho daño a la profesión porque ha metido en aulas a personas que no estaban cualificadas para enseñar, simplemente era de un país donde se hablaba ese idioma y ha, ha, ha hecho mucho daño a la profesión o sea, la ha de desacreditado yo he tenido que ir a empresas donde me decían claro, es que luego me vais a mandar mochileros ¿sabes? entonces, bueno eh, hay, hay que tener mucho cuidado con esta, con esta creencia ¿vale? hay que revisarla y hay que, que, que saber que al final lo que uno necesita es un buen profesor que tenga compromiso, como vemos aquí arriba sensibilidad motivación y que sepa dar feedback. Y si ese profesor, eh, además, por lo que sea, es de un país donde esa idioma se habla, pues mira, pues a lo mejor, genial, o a lo mejor no, porque esa persona a lo mejor va a tener un acento eh, local que no, que no es el que tú quieres aprender necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, tener claro que lo, que lo que necesitamos es un profesor, ¿vale? Entonces, bueno, nos hacemos un poco eco de esta reivindicación que es parar esta discriminación para que la, la, la, que la Unión eh, Europea tiene incluso una ley de, para parar esta, esta, esta discriminación ¿no? de, los, de los profesores cuya lengua materna no es el idioma eh, que imparten. ¿no? Y luego, bueno, hablábamos de, de, de estos elementos ¿no? que tiene que tener el, el profesor de dar un feedback eficiente. Bueno, pues el feedback puede ser muchas cosas, puede ser... El, el parar, puede ser dar un, una corrección en el momento, eh, puede ser dar indicaciones de bueno esto lo has hecho bien pero lo puedes mejorar así, puede ser ayudar al alumno a, a, a que se autocorrija y aprenda a, a integrar esa dinámica y le puedes dar un feedback por escrito. feedback Hay mm, miles de tipos y tenemos que usarlos todos en, en el aula. ¿no? Y luego ya la motivación y la sensibilidad, ¿no? ¿cuáles son los temas de interés para mi alumno? Eh, ¿Qué le interesa? porque está aquí? ¿Qué es para él aprender un idioma? ¿Cuál es su necesidad? Y luego la conexión emocional, que a mí me gusta mucho reflejar, o sea, eh, la conexión emocional es, es fundamental, yo es que ahora estamos muy alejados de todo, no compramos con un clic, eh, nos lo mandan a casa, nos salimos a tal, o sea, estamos ahí como eh, un poco conectados, ¿no? estamos en redes sociales pero como un poco conectados con, con los temas no a mí la conexión emocional para aprender un idioma supongo que todo pero yo soy profesora de, de, de lenguas es la conexión emocional o sea el alumno te tiene que querer y tú a él o sea lo podemos decirlo de distintas maneras no me, me preocupo por él le acompaño lo que sea no pero somos dos personas en un camino como hemos visto en un camino de aprendizaje tenemos que estar conectadas. O sea, para mí no eres indiferente, eres una persona con unos retos que yo he hecho míos y estoy aquí para ti. Entonces, esa conexión emocional es valiosísima y nos va a llevar a, a sitios inesperados, ¿vale? Y luego, bueno, los retos comunes con, con, con nuestro alumno, ¿vale? El compromiso, la estabilidad en la formación, la estabilidad en lo que estamos haciendo y el diálogo constante para redirigir este camino, ¿no? Si, si, si es necesario. Y bueno, ahora ya, ya hemos llegado al turno de preguntas. Me gustaría resumir un poco la presentación antes de pasar al turno de preguntas. Recordad eh, algunas cosas esenciales, por ejemplo, cuando, ¿qué significa aprender un idioma? Recordad que el modelo este de ser un gemelo del nativo ya no es el, el, a, hablar, lo que significa hablar un idioma. Hablar un idioma es conseguir hacer lo que necesitamos hacer en ese idioma, el can do. Y luego, ¿cómo se aprende un idioma? Las horas de estudio, recordar todos los parámetros que, que hay alrededor de esto, la, la metodología en forma de método, ¿no? o sea, que, que yo sea consciente de cómo aprendo, que tenga mi, um, un profesor comprometido y, y que, que le dedique un tiempo y un espacio adecuado, y luego eh, los, los imprescindibles del profesor. ¿vale? Y, y bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme, y, y no sé si hay alguna pregunta, Tifen, han preguntado por el chat. No se te oye. Sí, a, ahora pasamos al a, a el, el turno de, de pregunta, pero que eh, primero vamos a pausar el, el video, si te parece bien, para el turno bien. de preguntas. Gracias, estupendo.